Ooh, post Good girl. Oh, good, okay, Papa. Nice, good girl. ¿Qué Gary. Yeah. yeah. Thank you. Qué. Oh, tiene <laughs> Okay.